¡Ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Bueno, en fin, si no sabes qué regalar a tus seres queridos en Navidad, regales tu amor y una sonrisa, seguro que lo agradecerán. Y más tal y como están las cosas, que vaya cachondeo, tenemos por todos lados. Bueno, mmm, hoy, segundo día para el sorteo, os lo recuerdo. Ayer, vídeo de ayer, el que comentase el vídeo de ayer, tiene... Entrará en el sorteo de una las placas. No sé cuál, en, qué hora, en qué orden las sortearé. Y el que comente en el vídeo de hoy entrará en el sorteo de la otra placa. Es decir, cada día da derecho al sorteo de una de las placas. Bien. ¿Cuándo va a ser el sorteo? Mañana. Hoy no. Mañana. Así que, ya sabes, un comentario, más de tres palabras. y Me gustaría que fuera ¿Qué objetivos de este año que tenías, previstos para este año, has cumplido? Un, por curiosidad, ¿no? Pues, eh, pues mira, yo tenía planteado este año hacer esto, o yo quería dejar de fumar, o yo quería volver a hacer deporte, o yo quería aprobar eh, estos estudios, o, o quería comprar criptomonedas, yo qué sé, lo que fuese. Ponme en comentarios, que creo que es interesante. Nos vamos conociendo todos. Bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin. Y como tampoco está mucho, pues eso... E invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe nah, venga, vamos a darle un poquito más vamos a ver Bitcoin, comenzamos suscríbete y dale a la campanita ya sabes, suscríbete y dale a la campanita. Pero, eh, sobre todo, la historia está en suscríbete y comenta el vídeo. Si no estás suscrito, no, estará, no entrarás en el sorteo. Si estás suscrito, entrarás en el sorteo. Si no has comentado en el vídeo, no entrarás en el sorteo. Si has comentado en el vídeo, sí entrarás en el sorteo. Tanto este vídeo como el anterior, ¿vale? Os recuerdo que sorteamos una plaquita de Ethereum y una plaquita personalizable, ¿vale? Eh, la personalizable, fuera la que, abrí, la que abrí yo el otro día pero vamos que no tiene nada, esto no tiene ni dirección ni nada, simplemente tiene el, el boli este guay que vale para cortar el pescozo a alguien y para mm, grabar en la placa las 24 palabras hasta 24, es decir que puede ser compatible no tiene por qué ser con un ledger puede ser las, las 12 palabras de otro tipo de wallet o las 24 de ledger, depende y el de Ethereum con todas las mismas características que tiene el de Bitcoin que es genial Bien, dicho y repetido esto, os recuerdo que hasta mañana, no sé si hasta mañana a las 12 de la noche o si lo quitarán, porque claro, como las 12 de la noche de España son eh, horas más tarde luego en, en, en Latinoamérica, pues eh, seguramente lo quitarán el 27 por la mañana, las ofertas de mi cumple, que caducan, ¿vale?, eh, os lo recuerdo porque sé que hay alguien que está todavía por ahí con dudas eh, haya cada one bien dicho esto bitcoin qué está pasando algo pues que no mola no es no es guay no, no ha habido nada de chicha no ha habido pero sí que ha habido un poquito de volumen de, de intercambio en comparación con bueno pues con lo que estaba viendo anteriormente la línea de tendencia que teníamos la hemos perdido La línea de tendencia que teníamos en RSI también la hemos perdido Cosa que lo que nos indica de momento es que podremos ir abajo ¿Qué pasa? Que los futuros del CME cerraron en 16.780 O más o menos eh, 16.780 sí, igual, igual en 24 horas que en 4 horas ¿Vale? Entonces, esto que nos indica Que ahora mismo tenemos un gap negativo O bueno, más bien positivo, nosotros estamos por debajo de ese, de ese precio, que ese precio estaría rondando pues, pues la parte superior de, de la vela que estamos haciendo ahora, ¿vale? Ese, ese, ese cierre. Entonces, a lo mejor nos da una oportunidad, ahora cae, podemos comprar, hacer un largo, entrar. Pero, en estas circunstancias, habiendo perdido una línea de tendencia, por muchas navidades que sean, por mucho festivo que haya sido, por mucho poco volumen posiblemente que tengamos a la apertura, no sé qué pase algo raro, eh, por las fechas que son, más que nada... Eh, tenemos perdida también esta línea de tendencia. Y otra cosa más importante. Vamos a, a ver el, el All-in-One, el Alerts. vale este, este, este indicador lo tenéis gratis en el canal. vale Lo tenéis gratis en el canal. Eh, os voy a poner por aquí una bandita, una etiqueta de las que salen, para que podáis acceder a él e instalarlo completamente gratis. ¿Qué pasa? Que está perdiendo, ¿veis la línea de puntos verde? La está perdiendo en negativo, en rojo. Entonces, esto quiere decir que posiblemente nos vayamos a ir más abajo. Es lo que suele pasar. Pero a veces pasan pues salidas pues como estas, que hay que me voy y luego no. Pero al final, ah, para abajo. ¿vale? Aquí hay que me voy, luego no. Pero al final, pues, bueno, volvemos otra vez y estamos, estamos en esa sangría. A, a este también le podemos tirar línea de tendencia. vale, También funcionan, etcétera, etcétera. Y es un indicador súper guay. ¿Qué pasa? Que cuando veis, por ejemplo, en este caso, eh, veis cómo... Empezó y pasó a la línea verde, perdón, la línea roja de puntos. Lo pasaron con verde, verde, verde, verde, verde, Empezó a crecer. Aquí tres cuartos de ahora mismo, cuando lo rompe, pues todas estas barras, ¿vale? Que están por encima de la línea de puntos rojos, fue crecimiento. Y aquí, aunque puntualmente haya caído y vuelva a subir, ¿vale? Este, esta caída puntual, mientras no pierda la línea verde, eh, nos indica que puede seguir creciendo. En este caso vale, sí que aquí seguramente perdió algo y volvió a subir, y ahora lo vamos a ver, es decir, vamos a ver por ejemplo aquí eh, qué fecha era eh, la 1 del miércoles 30 de noviembre, la 1 del miércoles 30 de noviembre empezamos con este eh, movimiento, ¿no? pues la 1 del 30 de noviembre eh, estamos aquí y efectivamente empezamos con un movimiento alcista bla, bla, bla, y estuvimos subiendo, después eh, caímos, estuvimos por debajo un poquito del rojo, perdimos el mínimo, es lo que nos indica, al, al perder la línea verde, y ponernos en rojo, nos indica que perdemos el mínimo anterior, y otra vez al, al ir a, a, a estar en verde arriba, ¿vale? pues nos indica otra vez, otra vez, alza, igual volvemos a perder un poquitito, volvemos a perder el mínimo de toda esta zona, y nos dice otra vez, venga, vuelvo a pasar la línea de punto roja y vuelvo a crecer, pues nos hemos ido para arriba, ¿vale? es, es un indicador muy muy majete para utilizarlo en cualquier rango horario, ¿vale? funciona en cualquier rango horario, eh, dicho esto lo... No me, a mí no me gusta el haber perdido la línea de tendencia y sobre todo no haberla perdido en RSI. Si la pierdes un poquito en, en precio, bueno, eh, yo sé que muchos estaréis ahí, bueno, si ha fallado eh, las, las mechas, pues vamos a tirar a los cuerpos. Hosti, si tira los cuerpos también ha fallado. Joder, pues qué mala suerte. Y vamos intentando buscar la forma en la que coincida lo que nosotros queremos. No os empeñéis en que coincida lo que vosotros queréis, porque para bien o para mal, ni controlamos el mercado ni, ni, ni hace lo que nosotros queremos normalmente. Bien, dicho esto de Ethereum, ¿qué ha pasado con Ethereum? Tres cuartas de lo mismo. lo veis que tenemos cuatro días que estaba Ethereum como muy planito, en los cierres, con muy poquito movimiento. Y bueno, pues hoy está queriendo dar por lo menos, por lo menos un poquito de batalla. En el caso de Bitcoin, eh, en diario, vale, eh, pues lo vemos exactamente igual, que está muy planito, un poquito, quizás un poquito menos, pero está intentando dar un poquito de batalla, siempre por encima de un momento de este TP1. Eh, ...cosa que está bien... ...lo ideal sería ver si esta semana tuviera un impulso... ...para ir a visitar la zona de los 18.000... ...sería bastante, bastante bueno... ...es algo que podríamos esperar... ...pero habiendo perdido en una hora esa línea... ...perdón, en cuatro, ¿no? ...estábamos en cuatro horas... ...efectivamente... Ay, ay, ay, ...tendría que darse un impulso a la apertura importante... ...¿vale? ...para recuperar la zona de 50... ...intentarla menos recuperarla... ...veis que hemos intentado tocarla una, dos, tres, cuatro... ...cinco veces a lo largo de toda esta zona... ...y no hemos sido capaces de pasarla... ...con lo cual no entramos en zona de construcción esa zona verde que nos hace subir de una forma importante y entonces pues difícil es eh, el hacer eso el total market evidentemente también cayendo la dominancia de Bitcoin, esa sí es así la que está rebotando ¿vale? intentando volver a buscar los máximos de cierre que tenía anteriores y está en ellos justo además ahora mismo, eh, bueno pues eh, ya sabéis que cualquier ruptura de alza de esta zona va a hacer que las altcoins sobre todo contra Bitcoin eh, sufran un poquito uh, en cuanto a las altcoins de momento a ver vamos a ver eh, ha sido una navidad bastante parada otras navidades ha habido más movimiento este año ha sido un poco un poco paradita bueno los library gates que llevan varios días con un 20 y tanto 20, y tanto, 20 y tanto, pues hoy les ha, han ido a la baja sus gráficas ya sé que, ya, yo sé que es rara y abre con unos gaps tremendos porque como hay, tienen muy poquito volumen pues de repente te abre un gap aquí te dice que suben 20 ahora tienes un gap abierto aquí a ves a todos estos gaps que abre quiere decir que hay muy poquita muy poquito volumen y efectivamente es, es un valor que tiene muy poquito volumen porque como es dinero gratis pues bueno en cuanto suben poquito se vende. Eh, Atlas, Boxers TKO, XPRD, bueno, pues tampoco es que haya, bueno, KLV un poquito así de las gordas, un compound, tenemos por aquí perdiendo un 4.39. Intentando, está muchas de estas intentando buscar sus sus suelos. Y en la parte positiva, tachan. Tenemos a Mir y e One Earth que vuelve otra vez a intentar a la carga. Mir intentando buscar su suelo y One Earth que bueno, pues ya tuvo su suelo, pues está en ese rebote, vale, eh, que ya dijimos la ema 20 ha sido su salvaguarda y vuelve a intentar ir a por máximos. Yo creo lo, ya lo que dije, vale, si vuelve y consigue llegar aquí hará un doble techo y seguramente volvamos a caer. Es una zona para entrar posiblemente en cortos en ese momento. Oye, que hace una gran banderita y una zona ya en la que se mantiene? Pues oye, fantástico. Pero no veo yo el mercado para eso, los presets. Mira, dinero gratis, 6%. También está bastante bien. Eh, por el camino así interesante, bueno, los HTR es un 5%. Polis también anda por ahí. Y poca cosa que decir. Si es que no ha pasado nada. Y como no ha pasado nada, más que nada hacer el vídeo para recordaros eso. Dos cosas. Uno, el sorteo que tenemos... Eh, me habéis pedido alguna, a, a analizar alguna cosa, pero hasta mañana que no empiece el volumen prefiero no analizar nada, ¿vale? Eh, cualquier cosa que queréis que veamos me lo ponéis en comentarios y mañana ya, con movimiento un poquito de verdad y viendo por dónde pueden empezar los mercados después de estos dos días de paradiña, mmm, creo que va a ser más adecuado hacerlo. Dicho esto, espero que hayáis pasado una buena noche, que hoy el día de Navidad se haya portado bien, que hayáis estado con familia, con niños, con cada uno con los que corresponda, el eh, que le haya tocado trabajar, pues bueno, pues ya... Ya espero que el año que viene os toque y que en Nochevieja no os toque, y en Reyes tampoco, y se porten muy bien los Reyes Magos. Yo soy muy de Reyes Magos, yo el, el gordo de la boina roja, bueno, pues de otra manera. Eh, yo sé que sí, que hay gente que le gusta mucho y que era muy santo y todo lo que queráis, pero yo soy más de, de, de los Reyes. En fin, chicos pues chicas, poco más que decir, solamente eso, felicitaros la Navidad. Recordaros lo del sorteo, recordaros que las ofertas terminan pasado mañana, que luego vienen las amigadres mías, y aquí esta zona que estamos perdiendo, a mí de momento no me gusta, a no ser que a la apertura y a lo largo de esta noche tengamos una subidinha y vuelva a romper esta línea de tendencia, ¿vale? que ya marcamos y que bueno, pues estaría, estaría interesante. Mientras eso no se produzca, poco que hacer, aunque un simple pullback que luego se mantenga pues podría estar bien. Y ya veremos a ver qué narices es lo que quiere dibujar, porque este mercado está siendo sorpresa tras sorpresa y año tras año, y mes tras mes, semana tras semana, están pasando cosas que nunca habían pasado, con lo cual tenemos que esperar resultados que nunca hayan pasado. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela. ¡Feliz Navidad! Guardar dinerito de eso que nos han dado en Navidad, pues bueno, para, para oportunidades que pueda haber y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!